No me puedo creer que si cualquiera de los que estéis aquí vivierais una sola jornada de trabajo de estas mujeres, no cogierais los presupuestos que tenéis que gestionar todos los años y priorizarais siempre y para siempre el cuidado de las personas como punto número uno.